Próxima estación, Terminal Panticlán. correspondencia con línea 1, dirección, observatorio, línea 9, dirección Tacubaya y línea A, dirección La Paz. Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo. Próxima estación, Angares, anticipe su descenso. Próxima estación Terminada aérea Anticipe su descenso Próxima estación Oceanía Correspondencia con línea B Dirección Buenavista, Ciudad Azteca Próxima estación Aragón Anticipe su descenso Próxima estación Eduardo Molina Anticipe su descenso Próxima estación Consulado Correspondencia con línea 4 Dirección Martín Carrera, Santa Anita Próxima estación Valle Gómez Anticipe su descenso Próxima estación Misterios Anticipe su descenso Próxima estación La Raza. Correspondencia con línea 3 Dirección Indios Verdes, Universidad Próxima estación Autobuses del Norte Anticipe su descenso Próxima estación Instituto del Petróleo Correspondencia con Guinea 6 Dirección El Rosario Martín Carrera Próxima estación Terminal Politécnico Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo